La resistencia en Palayman no está siendo atacada con perdigones, los atacan con balas. ¿Quieren disolver o matar a los manifestantes? Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela.